Separación. Me dice que en Rabochivo, en, en el ensanche de San Martín, los haitianos y mucha gente anda sin mascarilla, donde quiera andan sin mascarilla. Eh, en los aguayos. Le voy a presentar lo que dice una señora para. Bueno, vamos primero a hablarle de que. Deme, déjeme, déjeme decirle esto. Primero. No me, no me tiren llamada ahora para yo presentarle la denuncia que hace una señora de Los Aguayos. ¿Qué? La voy a cerrar porque es que, es, que, es, que, es que. miren lo que dice esta señora. Omar, aquí en Los Aguayos le dan el sustento a lo que ellos le dan la gana a los penevejitas. Wow. Pregunta, presta, presta. No, no. Ven, ven, ven, es aquí, es aquí. Eh, miren aquí. Estoy aquí en los nada más le dan ayudas, nada más se la dan a lo que ellos quieran, dársela. Aquí hay una señora enferma y yo estoy enferma y mamá depende de mí y a nosotros no nos han traído nada aquí. Nosotros estamos pasando mucho trabajo y los peleaditas aquí lo que hacen es que se lo dan a los propios A los pocos que traen aquí. Quiero que me haga esta denuncia porque... Oye, ella dice que en Luaguayo Las la pequeñas raciones de comida que dan Se la dan solamente a los PLDistas Eso es del dinero de todos los contribuyentes Y de todos los dominicanos. Eso deben de dárselo a todo el mundo No importa que sea comunista Que sea del PRM Que sea reformista Que sea de la fuerza del pueblo Es a todo el mundo que tienen que darle eso Es un crimen que usted le riegue a este porque es que es peledita y qué porque es de otro partido, usted no le riegue esa comida. Eso es un crimen. Tenemos una llamada, buena tarde. Buena, buena. si oye. Sí, ahora adelante. Oye, maestro, eso de gobierno, eso político que lo estoy haciendo con esto, tú sabías. Bueno, pues si es político, que se preparen porque este pueblo está casi reaccionando. Se está cansando y se está jaltando el pueblo dominicano. La Junta Distrital de la Peña, la Junta Distrital de la Peña, comedor y cafetería Mikey de la Cruz ya está, tiene varios días vendiendo su comida buena, su desayuno bueno. También llegamos gracias a Compraventa Félix, Compraventa Félix del Popular Luis Félix, ubicada en la número 5. 16 a una esquina y media del Cuerpo de los Bomberos Diputado Juan Comprés de la Fuerza del Pueblo Doctor Fran Félix Ventura, cirujano ortopedista Traumatólogo, ubicado en el Centro Médico Nacional Salcedo, esquina San Francisco el Diputado Olmedo Cava Romano del Partido Revolucionario Moderno Ferretería Gama Ferretería Gama tiene horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde vendiendo y además un monstruo de ferretería y usted paga muchísimo servicio tanto en la Caonabo como en la salida a la capital constructoras y soli recordándole que les quedan algunos apartamentos muy pocos apartamentos que es la forma de usted hacerse de su casa de primera instancia centro médico siglo 21 el, el constructora y soli está en la 27 esquina Rivas. También llegamos gracias al doctor Ega Peralta, Centro Médico Doctor Valle San Francisco de Quirimel. Centro Médico Siglo XXI, el hogar de su salud, emergencias, resonancias magnéticas, imágenes, laboratorio y otros servicios. Todas las especialidades están en el Centro Médico Siglo XXI. Duarte 25 esquina La Cruz. Vamos con esta llamada para venir con un tema muy importante. Buenas tardes. Vamos a y ya está en el aire ah, eh, y aquí de los le llama Francisca mira Omar tú sabes que lo que como que, que quieren obligado que este virus nunca va a bajar mi amor porque hasta que no pase hasta que no pase este mes se vaya un poco adelante para sacar los burros ahorita a votar por tiempo van a decir Miren, la gente se está dando cuenta del truco de gobierno. La gente no es pendeja en este país. Ya la gente se está dando cuenta que es un truco de gobierno. ¿No cree? Porque es que en todos los países, en China, en China hace tiempo que se controló, en Italia, en España, en todos estos países, el virus llegó a un tope. Y las autoridades tomaron medidas y ya ha venido bajando. Y se ha venido en Nueva York, que eso dio durísimo, en New Jersey. Mira que Nueva York ha matado a mucha gente y en Estados Unidos. Pero en República Dominicana es para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No se detiene esto, señores. No se detiene. Entonces, al gobierno le dijeron desde un principio: primero, vamos a hacer un, un gobierno de unidad nacional, vamos a hacer una cumbre nacional. Vamos a hacer prueba masiva. El gobierno no ha querido hacer prueba masiva. Es como si le interesara que esto se prolongara. Ya la gente está sospechosa. Y miren esto: le tienen una campaña montada sucia al estilo Maduro en Venezuela con los opositores y al estilo Daniel Ortega en Nicaragua, a la oposición, especialmente a Luis Abinader. Miren lo que hacen. Primero se inventaron que un coronel corta de Luis Abinader, era el que había hecho el libro en la Junta Central Electoral y se demostró que era mentira para acusarlo y abinar de él porque quieren inhabilitarlo ellos no han podido inhabilitarlo y lo mismo que hace Maduro en Venezuela el opositor que le puede ganar él le inventa una vaina fulanito de tarte, cometió un crimen cometió un sabotaje inhabilitado y no puede aspirar ahora están con los vertederos oigan esto acusando de que, que el PRM es el que está incendiando los vertederos, es de Santiago es de la capital de Duquesa Acusaciones criminales O sea, estos tipos han llegado a un extremo Que no había llegado nadie Ni Balagueres, ni ningún gobierno Porque tienen las elecciones perdidas Están desesperados Este grupo está desesperado, señores Y yo les voy a decir una cosa a los opositores No se jueguen con este grupo Que cuando tú estás acorralado es capaz de cualquier cosa, este grupo es capaz de, este, este grupo está inventando toda la diablura que se puede inventar, este grupo es peligroso este grupo porque los norteamericanos están metidos de cabeza interviniendo en este proceso no ha hecho una diablura y le están sacando a Binader todos lo de una vaina todo lo de una vaina y al PRM acusando que son unos blanditos, déjenme decir que son unos blanditos unos blanditos, que el el PLN no le ha hecho un río, de casualidad. Son unos blanditos, eh, eh, eh, estos, estos PRM. Eh, buenas tardes. ¿Cómo Sí, buenas. Oye, este pelado lo están ido acostando de que había una vez porque se recuerda que decidieron que no un techo ahí del coro. No, el italiano, sí, todo, todo. ¿les tienen una campaña montada. Pero están ido acostando que fue el que lo cagó. Sí, claro, así mismo es, entonces. Esa oposición Esa oposición Tiene que lanzarle una ofensiva a este gobierno Porque está haciendo lo mismo que Nicolás Maduro hace en Venezuela Con los opositores Le mete una acusación criminal Y lo inhabilita Para que no puedan ser candidatos Yo lo dije una vez Miren, si fuera Guillermo Moreno El que tuviera ganar las elecciones A Guillermo Moreno le hubieran montado una vaina fuera Leonel Fernández el que estuviera las elecciones ganar le hubiera montado una vaina ese es un grupo peligroso lo he dicho siempre ese grupo ha robado tanto que le teme salir de poder porque aunque el que gane las elecciones no quiera meter de esa gente preso va a tener que hacerlo porque el pueblo lo va a exigir mira lo que dijo ayer el, el, el, el obispo de Baní Víctor Masalle dijo a los que están pensando que Danilo puede quedarse más tiempo, no, esas autoridades terminan el 16 de agosto porque quieren quedarse en el poder, hacer la diablura.